Desde el principio. Vale. Vale. Bien. Entonces, yo os hablaré de conflicto. Y para que no fuese manido ni hablar del tema de las tasas, eh, eh, me he permitido la osadía de hablar de eh, el conflicto del 9N. Y ver cómo lo, cómo lo puede ver desde un ángulo un especialista en gestión de conflictos. Y he querido dividir la, la conferencia en en, en, en tres partes. Primera, la, la famosa querella de fiscalía eh, y que era, era lo que meditemos sobre las resoluciones de lo constitucional. Segundo, qué es la NC y por qué ha tenido éxito. Y después, una meditación sobre las cloacas del Estado, la información y su soporte. Eh, en primer lugar, lo que hemos descubierto y después de, la, de, la, de, de, de, de los últimos meses, meses es de que el derecho ya no es lo que nosotros habíamos pensado. El derecho ya no es una pirámide donde hay una primera instancia, una audiencia, un supremo, un constitucional, sino que hay otros tribunales en los cuales eh, tienen tanto o más poder que rompen la idea de la que, de, con la que hemos sido formados de que es una pirámide. Segundo... Que el derecho, y en eso en las facultades de derecho insistían nuestros profesores mucho, era igual para todos. ¿Eh? Y entonces hemos visto como últimamente han aparecido tasas ley de jurisdicción voluntaria, la primación del registro civil, la modificación de la ley, para que el derecho no sea igual para todos. Y en tercer lugar, que el derecho era algo sólido. ¿Eh? Era una estructura sólida dentro de una sociedad compleja con caracteres con pilares sólidos, la frontera, la moneda, el idioma, la bandera, el derecho, la propiedad, el ejército y el trabajo. Y todos estos pilares se han derruido. Y estamos, de, hemos de ejercer la profesión en, en un momento en que todos estos pilares se nos han eh, derruido. Básicamente queda la bandera, pero para jugar a fútbol y poca cosa más. ¿Eh? Eh, y en este momento Estamos viviendo la situación que, a efectos reales, pesa más la reunión de jueces de una ciudad o las acciones de la PA que las sentencias de su primo. ¿Eh? El punto de inflexión fue en su momento la idea del canon digital, pero es que la realidad social es diferente. La gente ha aprendido que las cosas primero se ganan en la calle, luego en los juzgados y finalmente en el BOE. Y a la gente ya no le importa tirarse a la calle. Y como en el tema del caso del canon digital, cuando la casta da el tema por perdido, bueno, a cabo de unos años, vuelve a empezar y ahora tenemos el canon AED que eh, sufre de los mismos problemas que el canon digital. Segunda consideración muy importante. Nunca ha habido una separación tan clara de política y poder. ¿Eh? Entonces, miren desde este punto de vista. ¿Y si la ANC, su objetivo fuese una máquina de recolección y reutilización de datos? ¿Si la ANC fuese una máquina de gestación de conflictos buscando las respuestas ciudadanas, buscando el efecto eh, enjambre? ¿Y si la ANC fuese independiente de la política y solo respondiera al poder. Y si solo fuera eso. Miren ustedes los datos con los cuales se mueven. Estos son fuentes de la ANC. En el año 2012, la base de datos de la ANC tenía 20.000 ciudadanos. En el año 2013, 485.000. En la V del 2014, la base de datos de la ANC era de 1.085.000 ciudadanos. Y el 9N, la base de datos de la ANC, eh, supera el 1.900.000 ciudadanos. A todo esto hay que sumarle todos los actos paralelos. Ahora imagínense tener una base de datos de 2 millones de ciudadanos, sin hacer muchos cruces raros, ¿qué se puede hacer con ellos? Entonces, se extrañan ahora... Porque ahora el 9N han alargado los 16 años. La, eh, le permitieron a la gente votar. O se permiten a los extranjeros con permiso de residencia. Si dentro de dos años estos eran nacionales. Ya los tenemos en la base de datos. Entonces, ¿la idea cuál es? En principio, la idea es una operación de poder. ¿Eh? que tendrá su clímax a finales del 2015. Entonces, está previsto que a finales del 2015 la base de datos de la ANC supere los 3.500.000 afiliados. Y como aquí todo el mundo va recomendando libros, pues yo también quiero recomendar un pequeño libro de esos de 90 páginas que se pueden leer antes de ir a dormir mañana, porque hoy hay noches sin tasas. ¿Eh? que se llama la catedral de bazar en él se califica el modelo de, de desarrollo de software libre como un modelo bazar este modelo es, la aportación, es una aportación diferente y única de la sociedad capital, a la sociedad capitalista en el siglo XXI ¿Eh? por un lado está el mundo político es un mundo catedral ¿eh? y esto es muy clásico ¿eh? Eh, llega Rajoy dice, ¿y aquí quién manda en Cataluña? Pues lo veremos. ¿eh? La idea de que todo ha de estar jerarquizado. ¿eh? Eh, que Cuando en, eh, eh, actúas de mediador en una, en, en una manifestación, llega a los Mossos de Escuadro, llega a la Policía Nacional y dice, ¿y aquí quién manda? Pues, oiga, aquí a lo mejor no manda nadie. ¿eh? Segundo, segunda cosa que hemos aprendido de este libro que las estructuras de gestión generan estereotipos negativos. Es decir, es decir, que las estructuras de, de, de gestión lo que hacen es que crean anticuerpos que después entran en la sangre de la sociedad. Y entonces, ¿qué usamos nosotros en el tema del canon digital? Usamos algo muy sencillo que es lo poco que yo puedo haber aportado, que es el diseño de las teorías de videojuegos al procedimiento al conflicto de carácter jurídico. El conflicto generó cohesión social para los asociados, para los afectados y estereotipos negativos para el poder. ¿eh? Pasaron de ser pobres músicos al bandarra del Teddy Bautista. ¿eh? Y la gente, por primera vez, ...perdió el miedo a compartir su conflicto. Yo también pago canon. ¿Eh? Eh, además, empezar sin ideas preconcebidas... ¿eh? ...que esto es un diseño de un informático que se llama Lenat. ...no tengo tiempo, pero en principio eh, su tesis doctoral sobre el conflicto... ...habla de que en el conflicto hay que entrar sin ideas preconcebidas nos viene a decir que no conocer las convenciones puede ser una ventaja. Es decir, muchas veces nuestras propias convenciones son los que nos coartan a tener una visión más amplia del tema. Segundo, cualquier conjunto finito de reglas, las reglas y las costumbres, las leyes, siempre es una, una aproximación incompleta de la realidad. Si tienes una mente más amplia, puedes ser capaz de darle la vuelta al tema, la oportunidad de ganar en un conflicto muy probablemente está fuera del modelo legal y jurisdiccional. ¿Eh? Si tú ahora tuviésemos cinco años de atrás y viniese una, un señor de la PA. ¿qué dirías? Tu modelo está fuera de el modelo legal y jurisdiccional y sin embargo han ganado. ¿Eh? Como siempre, las cosas primero se ganarán en la calle, después en los juzgados, luego en el BOE y no al revés como se hacía inveteradamente. Lo que pasa es que nosotros somos juzgados, somos abogados, estamos en los juzgados, tratamos con el poder y tenemos la facilidad de poder jugar con las dos barajas a la vez. Toda respuesta a un conflicto complejo y el de las tasas y sobre todo todo lo que comporta es un completo completo, es parcial y cuestionable y no puede ser atacado desde una sola ideología. Toda teoría e ideología inflexible será condenada al fracaso. y valen todas las estrategias. ¿Eh? Y que vaya bien la estrategia en un sitio no quiere decir que en otro sitio pueda dejar de, de funcionar. Eh, yendo un paso más allá yendo un paso más allá porque este es un tema eh, que en su momento eh, el grupo de juristas del 15M de Barcelona empezó a trabajar nos encontramos con el tema de las placas del Estado es decir, teníamos uno de los eh, eh, grandes problemas era de que de alguna manera se acercaban a nosotros para intentar darnos caña primera Idea que yo quisiera dejar clara aquí. Primera, ¿eh? y esto es una cosa a meditar por la brigada tuitera, que es la mayoría, y esto es un, el informe del último CIS, la mayoría de los votantes de los grandes partidos políticos son analfabetos o cuasi-analfabetos digitales. ¿eh? El, y nosotros estamos cometiendo el error de pensar en digital. ¿Qué quiere decir? La batalla de la red ya ha sido abandonada por el poder, en este caso. ¿Eh? Y como ya ha sido abandonada por el poder, el problema está que no nos hace mucho caso porque su caladero de votos está en otro sitio. Hemos de ir al caladero de votos. ¿Eh? Uh, Recuerden ustedes, eh, ya sé que es, que lo que hace el señor Monago justo. ...cuando se destapa el problema la semana pasada. No hace unos tweets por Internet, no, no. Imprime folletines y van casa por casa de Extremadura... ...repartiendo el folletín. Precisamente porque su caladero ya no está en Internet. ¿Eh? ¿Eh? Eh, el tema de que el Estado y las grandes empresas han hecho desaparecer... Uno de los derechos fundamentales, que es el concepto de correo, y hemos cometido, se han convertido en comunicaciones electrónicas, eh, hasta el punto de que en abril de este año hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eh, habla sobre todo el tema de metadatos de carácter telefónico y se carga por primera vez una directiva. Y tener muy claro que hasta... Hace cinco años podíamos tener el correo encriptado y más o menos teníamos una cierta seguridad. Eh, estuve hace 15 días eh, en una convención que coorganizaba el Consejo de Seguridad Nacional, que es una especie de NSA que ha montado el gobierno en León, y que pedían a las grandes empresas que estaban allí presentes puntos neutros para poder enchufar directamente y sacar la información que les diese la gana y como les diese la gana, sin ningún tipo de control. Y esto es el paso siguiente que hemos empezado a trabajar en Barcelona. Como que ya no es suficiente encriptar, el único paso que tenemos es ser propietarios del tubo. Entonces, eh, bueno, pues nosotros cogimos una experiencia que ya hace 10 años que funciona en Barcelona, que empezó en el campo en el que un país que no quería pagar 9.000 euros que le pedían, le pedían en aquel momento para poner la deshiela en la granja de cerdos, empezó a tirar una red propia y en este momento estamos trabajando con 26.000 488 nodos activos en Cataluña y más de 40.000 kilómetros de fibra propia o de comunicaciones propias. Y sobre esta red hemos establecido nuestras propias comunicaciones y estamos avanzando en ello. Seremos los propietarios de nuestro propio tubo porque el poder también es propietario de todos los enlaces que nosotros estamos utilizando en este momento. Muchas gracias.